Porque baila solito, mi angelito. Y te dije, no, te quiero. Y luego te dije... Te quiero. Y te dije que te querría. Pero todo era mentira. Estaba obligado a decirlo. Me costaba disimularlo. Qué momentos más amargos. Solo podía decir mentiras. Te dije que estaba contento de vivir lejos de aquí y de ti, que no necesitaba tu presencia. Pero todo era mentira. Y te dije, no, te quiero. Y luego te dije, te quiero Y te dije que te querría Pero todo era mentira El amor a veces enloquece Al menos a mí me lo parece Y a veces por no hacer daño Solo te queda decir mentiras. Porque y luego cuando llega el momento, Cuando tienes miedo a la soledad, Dejas de mentir y te arrepientes, Y todo lo que dices es verdad.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 mi angelito Te dije que te quería pero era mentira Estaba obligado a decirlo Y luego cuando llega el momento